Bienvenidos a otro nuevo video de Lila Tochi Esta vez tengo la continuación de un real Ya jugamos dominación, jugamos unos partidos de combate mortal Y vamos a continuar con esta saga Hasta que se me... Bueno, pues comencemos No olvides suscribirte Y si lo haces, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Voy a subir video muy regularmente, eso espero y próximamente tendré otros juegos retro que probablemente te puedan gustar. Así que mantente atento. Ponte atento. De nuevo, amigos, de nuevo. ¡Cometemos! Ahora sí, estoy enojada porque se me cerró el juego. Muy enojada. ¡Ajá! ¡No tengo un arma chida! ¡Corre! ¡Vida, vida, vida! Huye, huye, huye como una loca. ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay un secreto. Invisibilidad. Soy invisible, pero realmente todo el mundo te ve. No importa. Bueno, yo no sé cómo ellos te ven, pero... <ríe> Muere. Muere. Muere. Yeah. I'm tutiosa. Ay, me estudiosa, claro. Mm. ¡Muere! ¡Muere! Set de sangre. ¡Set de sangre! Porque me habéis matado todo. ¡Ah! De hecho, no llevaba ni muchas bajas, así que. De todas maneras, me hicieron hablar de Oki. Ya sé el ridículo también. <ríe> ¡Me quedé con uno! ¡Me quedé con uno! Ajá, cinturón de or de Orión. Así le digo yo. Cinturón de Orión. pues eso no vean muchas películas. Se vuelven locos. Uuuh. Te quedes ahí, güey. Te mueres. ¡Muere! ¡Uy! ¿Quién me la ganó? ¡Uy, sí! Me la ganaron Uy. ¡Grabot! ¿Dónde te habréis ido? Ah, te, te, te habéis ido, ¿no? Bueno, whatever vale juntas ¿Y? ¿Huyen de mí? ¿Alguien estaba ahí? Sí. Mira, me dispara y corre. Demasiado fácil. ¡Ah! ¡Y ¿Eh, yo lo iba a matar! <risa> me encanta cómo se toma el escrito. ¡Qué qué, qué, qué, qué, esta cosa otra vez Como si no me vieran era como cómo no Siempre te ven Yo soy la que no los veo <ríe> Ay Es a mí, es a mí No Están por allá Estos vatos teniendo una fiesta Y yo acá sola Sin matar a nadie Ay, pensé que traía otra arma ah, Ahora sí traigo la que pensé que traía Pero bueno Dame esa, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela. Ah, Es que soy invisible Claro, lo olvidé por un segundo, bye Lo olvidé, lo olvidé Y olvidó dónde está la cámara O sea, qué pedo <ríe> Volteó a todo lado ¡Ah! Reflejos Tengan reflejos qué pasó? ¿La mató en mi cara? Sádico, sádico, enfermo. Siempre hay un, un vato que es más acá en todos los niveles. Ahorita es el arcón ¿Cómo es? No sé, no sé qué decía ahí. Dai. Aprendiendo inglés con Helen. Dai. <ríe> Aprendiendo inglés con Lila Tochi. Rayos, rayos. Aún no me acostumbró, no me acostumbró. Ah. Vamos a divertirnos. ¡Mmm! vale. Uy, uy, uy. No, ¿por qué me quedas mal? Yo sé que ahí se moría uno. Yo sé que sí. Alguien agarró esa cosa y va. ¡Muere! ¡Muere! ¡Hasta invisible! ¡A ver, pues! ¡No puedes! Qué pena me das. ¡Ay, lo abrió para mí! ¿Si ¿Sí lo agarré? No, lo agarré, obviamente. <ríe> Soy un poco despistada. Bye. ¡Cabrón, ven! Soy el ganador. Bien, vamos a jugar ahora Presión Presión Presión, ¿cuál es este? Ah, este, este Ay. Aquí es. Tú le picas este botoncito y alguien está ahí adentro Se infla Hasta la muerte Dame esa arma Ay, desapareció. Rayos. Ay. Corre, corre, corre, corre. Mátalo, mátalo, mátalo. con el repasador. Jejejeje. ahí viene el otro. Corre, corre. Huye como loco. Alguien se metió aquí. No, vamos a divertirnos. A oh, hueso. Uy. Me encanta volar aquí a la roña No, no me quiero meter Me da miedo Siempre me matan O sea, va, ¿no? Ahí va uno Cuánta suerte Digo, uff, yo soy muy buena jugando aquí Sí Ahora uh. oh, no tengo un arma chida Corre ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Adiós, losers! Creo que aquí había una. Vamos a ir a por las villitas. Ahí están. Esas cosas te da como 100 de vida. Mira, ahí arriba. Ah, no, mentiras. Se combina, claro. Ese era el escudo, ¿verdad? Claro. Un arma. Gratis. Gratis, amigos. Y... Olvídenlo. Prueba con algo más grande. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? No hay nadie aquí. No hay nada que están ahí arriba peleando. ¿Por qué? Ahí está. ¡Oh, no! <ríe> Estaba en el momento preciso Y otra vez lo voy a matar esa. Uy, de su madre A ver si no me mata Eso que tenía era la cosa esa Que les enseñé con cuernos El video pasado Que hace que tu arma sea más fuerte Ah sí, tú, Suena horrible ¿Y aquí cómo era? Mmm Yumi, Yumi. Yumi, Yumi. Ah, ya no pude. ¿Y aquí qué? ¿Dónde estoy otra vez? ah Acá. Uh -huh. Ay, pensé que había salido por acá. ¿Quién me dispara? ¡No se quitó! ¡No se quitó! ¿Qué pasa? <ríe> Bueno, todos me quieren matar, pero nadie me mata. A ver, atrévete con un reforzador. No, eh. Ya quedé mucho en vergüenza. <ríe> sí. Por eso no es bueno decir que eres buena en algo. Porque luego te equivocas y vale. Vale que eso. Vale que eso. Yo nunca dije que era buena. Sí, soy buena. <ríe> algo queso ¡Ah! ¿A quién le toca ahora pues no no soy buena pero me divierto mucho de hecho recuerdo que una vez jugué en línea obviamente estaba un poquito mal el internet y había lag y todo eso Ay, me partieron me partieron no diré qué pero me partieron no sé cómo lo hacían porque hay unos monos que giran Hacia los lados, así, bien raro Ya verán, ya verán algunos monos que hacen eso Este ¡Uh, uh! sí Pensé que no había nadie Hay unos monos Horribles que hacen eso y Y yo quiero hacer eso Pero pues no, la verdad es que no lo sé Soy el ganador la cámara me dejó grabar. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido conmigo. A lo mejor yo me divertí más. Probablemente. Compartan. Suscríbanse. No lo olviden. Me voy. Adiós, estrellitas.